Cuando una teoría, cuando un conocimiento nos lleva a producir relaciones verdaderamente humanas de encuentro, podemos tomar esos conocimientos, esas teorías, esas religiones como, eh, como referentes para poder producir acciones críticas, acciones revolucionarias, pero entonces nos viene por el otro lado eh, lo contrario. Desemboca entonces en el imperativo de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. O sea todos aquellos conocimientos, teorías y religiones que justamente desembocan en la humillación del ser humano, ¿no? el, la humillación de algunos de los seres humanos, entonces la necesidad de echar por tierra ese tipo de teorías. Entonces el capitalismo, por ejemplo, es un sistema que parte también de una teoría en donde se estratifican las relaciones. O sea, hay ser humanos, seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Ayer hablábamos precisamente de este 1% de la humanidad que tiene el 80% de los recursos de la humanidad. Mientras que el 99% vive con el 20% restante. O sea, este es un sistema que desprecia al ser humano que parte justamente de la sojuzgación, de la humillación, del desprecio. Entonces, es claro que eh, tenemos que tomar y en este sentido sumar, sumar en aquellos, eh, aquellas religiones, aquellas teologías, aquellos modos de vivir, aquellas teorías, aquellos conocimientos que tengan claro este criterio de discernimiento entonces no se trata como de hacer guetos ¿no? o de partir de hacer partidos sino más bien de aprender a sumar en esa lucha por la vida que finalmente es lo que tiene que estar de fondo y debajo como proyecto más allá de todos los proyectos particulares hay muchas maneras de expresarse hay muchas maneras de comprender esta gran utopía pero lo importante es que sepamos sumar en ese sentido. Porque si no, entonces vamos a ir muy solitos. O sea, ¿de qué sirve que Guatemala lo tenga claro y vaya aparte? No, tenemos que ir sumando, tenemos que ir sumando de todos lados. Y entonces, si estamos de acuerdo en lo fundamental, y es que tenemos que dignificar la relación humana, dignificar la relación con la naturaleza, todo lo demás lo podemos discutir, todo lo demás nos ponemos nos podemos poner de acuerdo, pero esos son como los puntos sobre los cuales no podemos estar eh, con opiniones distintas, con desacuerdos. O sea, cuando asentamos esas bases, entonces las luchas van a poder sumarse, van a poder apoyarse y bueno, ese es el trabajo político que tenemos que hacer, o sea, tener claro ese criterio y desde ahí, pues, lo que venga en adelante. Y bueno, vamos pasando ya como al último tema que vamos a, a trabajar el día de hoy, que es la cuestión de la no de la realidad. Y yo para esto eh, quisiera traer a colación este libro, que, del cual ya les he hablado, que se llama Filosofar en clave tojo -laval", que también yo les recomiendo, digamos, podrían ponérselo como uno de los trabajos formativos en adelante, leer juntos ese libro, que pueda ser, digamos, que se vayan reuniendo ¿no? una vez cada tanto y que vayan leyendo capítulo por capítulo y discutiendo qué es lo que entienden de ahí, cómo lo piensan desde Guatemala, ¿no? si se relaciona, si no se relaciona con sus modos de vida qué cosas se pueden mejorar, en fin, o sea, cómo ir aprendiendo y dialogando también con este tipo de lecturas que nos dan muchos elementos para pensar otro mundo posible, pero además otro mundo posible desde realidades, porque lo que habla este libro no es un postulado, o sea, no es una teoría, es una experiencia de vida, o sea… Hay pueblos, hay comunidades que viven en ese proceso de nosotrificación de comunidad, y que son ejemplos reales de los cuales podemos aprender muchísimo. Una de las, de las trabas que tenemos, de las trabas más importantes, y que tenemos que asumirla, asumirla también como un reto, al cual estamos eh, pues llamados a responder de alguna manera, es la cuestión del lenguaje. Bueno, aquí yo sé que muchos de, de los que participan de este espacio tienen otro cerebro más, o se hablan otra lengua, otro lenguaje. Y, y eso les da una ventaja impresionante con respecto a los que no tenemos esa otra... Es otra manera de expresarnos, porque además hay que decir que un lenguaje no es solamente una manera distinta de hablar, es una manera distinta de vivir, es una manera distinta de experimentar la vida. Hay sensaciones que son intraducibles, que son partes de una cosmovisión y que no pueden ser experimentadas desde otra lengua, así. Hay palabras que no existen porque no existe ese concepto. Entonces, realmente el tener una riqueza de una lengua de los pueblos originarios sí nos da elementos nuevos, para poder no solamente pensar otro mundo posible, sino efectivamente vivirlo ya. En, espe en específico, eh, esta lengua de la que nos habla Carlos Lenkensdorf, que es el Tojolabal, nos dice, es una lengua ergativa, es decir, es una lengua vamos a decirlo, dialógica o sea que constituye ya desde el principio un diálogo en este tipo de lenguas no hay un yo como primera persona sobre, digamos que es como el sujeto de la acción sino que siempre hay varios sujetos implicados en la oración entonces en español voy a poner un ejemplo para que, para que se haga inteligible, ¿no? En español si yo digo yo hablo, todos entienden lo que yo estoy diciendo. O sea, tiene sentido esa oración. Yo hablo. O sea, ya, O sea, comprendemos eso, ¿no? Tú estás hablando. En Tojolabal no existe ese tipo de expresiones. O sea, no hay nadie que hable así, sino que la palabra, digamos, la oración completa sería, yo hablo y tú escuchas. Y esa es la oración completa, o sea, si yo dijera solamente yo hablo, no tiene sentido. Nadie me entendería qué, qué significa eso. Y esto es importante porque en este tipo de cosmovisión, el que yo hable solamente tiene sentido porque hay otro que escucha. Si yo hablo y nadie escucha, no tiene sentido. Entonces, el lenguaje ya trae inmediatamente un modo de, eh, de constituir la realidad y un modo de vivir la realidad. Entonces, el diálogo es parte… Eh, es parte de la experiencia del vivir. Entonces, eh, en nuestras lenguas, las lenguas que hemos, bueno, la lengua español, castellano, que hemos aprendido por la conquista, hay un sujeto que es activo y hay otro que es pasivo. En esta otra, en este tipo, otro tipo de lenguas, todos los sujetos son activos, porque la escucha también es activa. Si sí, la escucha no es pasiva, la escucha es parte fundamental de la experiencia, del lenguaje y del diálogo. Entonces, en este tipo de lenguas, como que es más fácil Poder transitar hacia una visión comunitaria, porque lo tengo ya en la lengua. No tengo un yo siempre ahí como presente en todas mis oraciones, sino que tengo un constante nosotros dicho de muchas maneras. ¿Sí se entiende? Entonces, y luego hay otra cosa, ¿no? Y es la constante repetición. O sea, el nosotros se reitera y se reitera continuamente. O al sea, punto que dice: O sea, para una persona que no habla, Tojolabal o sea, hasta puede ser así como mareador, ¿no? Dice: Bueno, tanto nosotros, <ríe> ¿no? Nosotros esta, nosotros. Pero esa repetición también está, o sea, va taladrando de alguna manera la cabeza, o sea, va taladrando la subjetividad y va introduciendo de modo reiterativo que hacia eso estamos llamados. Este tipo de, de, de experiencias de lenguaje que decimos son, son modos de, vi, de vida, eh llegan al punto tal de que cuando desaparece una lengua en este mundo, es como si desapareciera un mundo, porque desaparece justamente una manera de experimentar la vida, así como si desapareciera de pronto una galaxia, ¿no? o sea, desaparece realmente un modo de vivir, y por eso es tan importante que podamos pues, luchar por esa conservación de las lenguas y de los modos de vida comunitarios. Entonces, estas lenguas que se constituyen, que crean modos de vida, también se expresan en instituciones. Y hacia allá es hacia donde nosotros tenemos que estar llamados en esta construcción política. O sea, eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo pasamos de una visión de vida a una construcción de proyecto político? Y en este caso, por ejemplo, hablando de la justicia comunitaria, que a lo mejor aquí pues, hay mucho conocimiento sobre el tema, pero bueno, yo me voy a permitir un poquito hablar sobre ello, para, para poner el piso parejo. Este cuenta Carlos Lincentor una anécdota y dice En una comunidad, eh, de pronto unos muchachos salieron, se fueron a la comunidad que está ahí junto y robaron unas vacas. Entonces la comunidad vecina se dio cuenta y agarró a los muchachos y los metió presos. Y fueron ¿no? como comunidad a quejarse, a la comunidad de donde venían estos dos muchachos. Entonces, toda la comunidad va por ellos y primero pide disculpas la comunidad y dice, perdón, todos nosotros hemos cometido un delito. Esto puede parecer como muy sorpresivo porque finalmente no es toda la comunidad, sino que son, son esos dos muchachos que fueron y robaron esas vacas pero toda la comunidad asume la responsabilidad del delito ¿por qué? digamos, bueno una, una respuesta obvia, pues porque son comunidad ¿pero qué hay detrás de todo eso? y esto es lo que, lo que, lo que nosotros tenemos que reflexionar cuando esos muchachos cometieron un delito cometieron un delito porque de alguna manera ellos ya estaban alejados de la comunidad entonces la comunidad se hace responsable porque la comunidad tiene que cuidar de cada uno de sus miembros y cuando alguien empieza a alejarse de ese núcleo comunitario la comunidad tiene que resarcir esa distancia y buscar a los miembros de la comunidad. Entonces, si alguien comete un delito, es porque se ha roto ya esa estructura comunitaria. Y entonces la comunidad dice, nosotros también somos parte del problema, porque no lo vimos, porque a lo mejor no los atendimos, porque a lo mejor tenían necesidades que no habían sido cubiertas y que no supieron ellos cómo, cómo atenderlas más que cometiendo un delito. Entonces, toda la comunidad dice, todos hemos cometido un delito, pero al mismo tiempo también no exime a los dos muchachos de haber eh, de haber hecho lo que hicieron y les, y les dice tienen que ser tomar responsabilidad en el asunto y entonces nosotros vamos a pagar ¿no? la comunidad, toda, toda la comunidad suma para poder pagar la fianza y que ellos puedan salir pero entonces ahora los jóvenes tienen una deuda y es la deuda con la comunidad y el trabajo que tienen que hacer es un trabajo por una parte eh, para pagar pero es un trabajo también comunitario para volver a establecer esas relaciones que han quedado rotas. Y digamos, el extremo de todo ello es cuando alguien asesina a otra persona. Es como el límite, ¿no? o sea, el límite de ruptura de una persona con la comunidad. Y en ese límite, cuando una persona mata a otra pues en la modernidad, que se hace? Se agarra a esa persona y se le aísla, se le mete presa, se le corta ¿no? de, su, de sus relaciones sociales y se, le, y se le pone aparte, porque es un peligro para toda la sociedad. ¿Qué hace la comunidad? La comunidad agarra al asesino y le dice, bueno, pues ahora te vas a tener que hacer cargo, no solamente de tu familia, sino también de la familia del asesinado. O sea, vas a adquirir una doble responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Dice la comunidad. Si agarramos al delincuente, al asesino, y lo metemos preso, ya no solamente va a sufrir la familia del asesinado, que además se queda sin sustento, porque pues si era el que traía el mayor salario a la casa, pues se van a quedar sin ese salario, sino que ahora también se quedaría en las mismas condiciones la familia del asesino. Entonces tendrías ahora dos familias sufriendo y a una persona aislada. Entonces lo que se hace más bien es reinsertar a la persona de una manera muy radical, y le dice, bueno, tú te vas a tener que trabajar para tu familia y vas a tener que trabajar otra jornada para poder sostener a la familia del asesino, del asesinado. Para que te des cuenta de lo que significa vida. Y entonces en ese, en ese trabajo, en ese dolor, en ese experimentar, el dolor de la familia que ha perdido, pues también empieza su camino de vuelta y de religación a la comunidad. Entonces es otra manera completamente distinta de concebir la comunidad, es decir, cuando hay rupturas, no es que se, se opta por profundizar las rupturas, sino más bien por volver a religar. Es otra concepción muy, muy, muy distinta de cómo, de cómo se trabaja en la modernidad, ¿no? porque en la modernidad más bien vamos avanzando hacia mayores divisiones, hacia profundizaciones de la atomización y en donde además pareciera que las responsabilidades son individuales, pero las responsabilidades son de todos y cuando una persona atenta contra otra pues normalmente es porque esa persona ha sido también excluida de muchos espacios, que no se siente parte, no se ha hecho cargo la comunidad de esa persona suficientemente y por eso pues, se va hasta a cometer un delito. Entonces, este proceso de, de construcción de comunidad, de nosotrificación, dicen en los pueblos tojolabales, empieza en el primer momento de vida de la persona. Entonces, los niños nacen y nacen para ser abrazados inmediatamente en la comunidad, nacen en casa, en casa de, de la familia, toda la familia está ahí y cuando nace el niño, toda la familia carga al niño. ¿No? es como parte de los rituales que se hacen para poder eh, recibirlo no es solamente la madre, no, la madre está ahí en primer lugar pero toda la comunidad abraza a ese niño y lo recibe y entonces el niño pasa al rebozo se le pone en el rebozo y la madre lo trae a cuestas todo el día y entonces hace una comparación, Carlos lenkensdorf en este libro y cuenta cómo es que eh, en otro tipo de espacios modernos, cómo se cría un niño. Entonces eh, empieza a puntualizar no un, las diferencias que hay entre uno y otro y es muy interesante porque habla de un niño, digamos, en un contexto, por ejemplo, europeo. ¿Qué pasa cuando nace un niño? Pues nace y primero se lo quitan de la madre ¿no? además que el médico dice que es un producto el producto, así se refiere siempre el médico cuando habla de los bebés, el producto y cuando yo fui a, a hacerme chequear una vez con, de mi hija, cuando el médico dije eso dije, doctor más respeto <risa> no es un producto, es un ser humano pero bueno, está muy normalizada esa jerga, ¿no? O sea, esa, esa jerga que al final, esa manera de referirse, de, de nombrar las cosas, que al final, pues, es una cosificación de entrada, ¿no? O sea, viene a, a la vida un producto y ahí comienza, ¿no? Después nace y una vez que nace, ¿qué se hace? ¿Cuál mercancía? Se le pesa, se le mide, ¿no? O sea, se le, se le toma como un bultito de carne... Y, y empiezas, es, esta es la vida que te toca, ¿no? Ese es el, el recibimiento que se les da a los niños en la modernidad. Y después, con cronómetro en mano, cada tres horas la chichi, ¿no? Y si todavía no te toca, no te toca. Y que si te doy antes, que te malcrio, ¿no? Entonces son los tiempos medidos por el reloj los tiempos medidos por la ciencia moderna, por la dosis perfecta, por las vacunas, en fin. Entonces un niño en una comunidad nace y va a los brazos de la madre, va a los brazos de la comunidad, pasa al rebozo y la madre retoma el trabajo, retoma el trabajo en la casa poco a poco y el niño se integra en ese trabajo y empieza a observar la vida de la comunidad a través de los ojos de la madre, porque además en el rebozo más o menos tiene la misma altura. Y se siente parte, o sea, empieza a moverse en esa comunidad y se va dando cuenta que todos en la comunidad tienen un rol, la madre lo mismo, y participa de ese, de ese movimiento, de ese flujo de vida. El otro niño, el niño moderno, eh, una vez que ya regresa, eh, después de todos los chicos, regresa a casa. ¿Escucha? ¿Está fallando? Regresa a casa. No, ya no se escucha. Se que encender el motor otra vez. Hola, hola. Sí, vamos a encender el motor. No, a ver, va, ven, ven, ven, ven, Entonces, regresa a casa y.. No hay que usar la modernidad. La mamá, el papá, le han preparado un cuarto especial al niño. Con una cuna, con grandes tules. Un lugar muy bonito, hermoso, pero que para el niño es el peor de los infiernos porque está lejos de la madre. Entonces el niño apenas lo ponen en la cuna y comienza a llorar. Entonces va a... ¿no? Se hacer, se tiene se chiste, se cargó, a Y ya una vez que sacia según las necesidades físicas del bebé, se lo vuelve a poner en la cuna y el niño vuelve... Entonces, eh, se empieza a generar como un circuito en donde el niño llora, la mamá atiende y se vuelve a alejar cuando lo, lo ve tranquilo, y el niño vuelve a llorar y la mamá atiende y dice Carlos Lenkensdorf. ¿qué es lo que se va reafirmando con ese movimiento? se va reafirmando que el niño es un yo. Y cada vez que llora, la mamá corre y lo atiende. ¿Qué pasa? Entonces, eh, el niño todavía no sabe casi nada, pero sabe que si llora, la mamá va a venir a atender. entonces se vuelve ya como un mecanismo para poder llamar a la madre porque no hay manera de que la madre se quede el niño en el rebozo no llora. el niño en el rebozo hace ah, ah, la mamá ya sabe que quiere chichi la mamá ya sabe que necesita cambiar de pañal o sea la mamá sabe inmediatamente porque está pegada al bebé y el bebé no tiene que hacer mucho para poder manifestar que tiene una necesidad y en vez del otro niño que además, no solamente que se va constituyendo en un yo se va constituyendo de una manera muy insatisfecha porque no tiene a la madre o sea, la mayor parte del tiempo está solito y su manera de demostrar de que necesita pues es el llanto, y es la única, no tiene otra arma en la vida más que el llanto. Pero con este llanto se va reafirmando él como el centro, ¿no? como el centro del mundo. Cada vez que yo grito, lloro, el mundo viene a mí y me atiende. Entonces empieza un ego chiquitito, pero ya un ego. ¿Qué pasa en el otro caso? El bebé pues va creciendo, está con la madre todo el día, trabajando, haciendo cosas y apenas empieza a, a estar en condiciones de caminar, pues la mamá lo baja del rebozo y a correr. Y entonces llega un nuevo bebé al rebozo. Y cuando se baja el segundo, el chiquitito que ya anda corriendo por todos lados, se le dice... Aquí tienes tu primera responsabilidad, ¿no? Responsabilízate de tu hermano, cuídalo. Y eso para la modernidad es un escándalo, pues, ¿cómo? ¿cómo le van a dar a un niño tan chiquito una responsabilidad tan grande? No lo dejan ser niño. Bueno, es una responsabilidad, en donde la madre de todos modos sigue ahí, sigue ahí atenta, pero es una responsabilidad que ya empieza a trabajar en el niño sabiendo que, que tiene a su cargo a alguien, que tiene que estar al pendiente y es una manera de que no se constituya como un yo, sino que se constituya como un responsable. Entonces, todo el camino de la educación del Laval es en función de ir haciendo crecer esa responsabilidad. Cada vez se me va a dar una responsabilidad más grande y el límite de todo eso es cuando me vuelvo autoridad en mi comunidad y soy el responsable de la comunidad. Entonces, el camino de la educación es un camino hacia la responsabilidad de la comunidad de vida. ¿Saben cómo todo se va hilando? Y si lo pensamos desde ese esquemita que estamos trabajando, es justamente el hacerse responsable en esa realidad real, sobre la comunidad de vida. En última instancia ya no es ni siquiera la responsabilidad de mi comunidad particular en Guatemala, en San Bernardino ¿no? sino es hacerme responsable, responsable de la comunidad toda ¿no? más allá de las fronteras de mi país, de mi pueblo hacia allá estamos llamados entonces la crianza es algo es el, el lugar donde vamos a construir los nuevos seres humanos y es también el lugar donde estamos perdiendo la batalla porque la modernidad está imponiendo sus formas y entonces vamos sometiéndonos a la ciencia moderna a que nos digan cómo tenemos que criar a que nos digan cómo tenemos que educar y en ese educar sin responsabilidad, pues tenemos niños que van creciendo, pensándose como el centro del mundo, que solo piden, piden, piden, piden, y no son capaces de dar, no son capaces de, eh, de hacerse responsables, de tener iniciativa, y cuando ya llegan a la adolescencia, pues estamos perdidos. Que ya no, no respetan, no respetan a los padres, no respetan a los viejos. Porque además la modernidad les dice que ellos son lo de hoy y que los viejos son tan más cerca del mono. ¿No? Entonces, o sea, se vuelve una situación realmente de, de enemistad entre generaciones, ¿no? de desprecio de una generación por sobre otra y vamos avanzando en esta constitución de los egos modernos, de los individuos y tenemos familias en donde una generación ya es víctima de la otra ¿no? en donde un padre que luchó toda su vida tiene un hijo que es de conciencia pequeño burguesa y desprecia a su padre entonces, ¿dónde está el problema? Está en la crianza que estamos trabajando. Tenemos que ir inventando modos de criar en comunidad y de criar en la responsabilidad, haciendo crecer esa responsabilidad poco a poco, pero al punto que los niños sepan que vienen a este mundo no a mandar sino a servir que puedan tener esa conciencia desde niños es fundamental y es la clave para que después cuando sean agentes políticos pues hagan política pero en el sentido del servicio en el sentido del mandar obedeciendo y no del mandar mandando entonces la crianza se va volviendo poco a poco política. O sea, si nos damos cuenta van juntos, no es una cosa aparte. No es que ahorita, no, no, ahorita déjalos porque ahorita son niños, déjalos. No, ese es el momento, ese es el momento de enseñar los valores, de sembrar las semillas fundamentales y después vamos a cosechar todo eso. Tenemos ahora más bien adolescentes de 40 años, de 50 años, ¿no? que no quieren crecer. En Estados Unidos eso es un fenómeno muy expandido, que solamente quieren jugar videojuegos a los 40, 50 años y no quieren tomar responsabilidad en absoluto, porque nunca lo han hecho. Y además lo que eso causa, ¿no? o sea, la, la, la depresión porque además es una falta de sentido de la vida si yo no me siento útil si yo no soy responsable por otros me voy vaciando y entonces voy teniendo fenómenos de autismo fenómenos de suicidios fenómenos de sinsentido de la vida pero pues porque hemos llegado al punto en el cual cada uno tiene su propio mundo y en ese mundo pues me descubro como no no siendo parte de nada y como no útil para nada ya no descubro ¿no? ese gozo del que hablamos ese gozo del trabajo cuando trabajo y el otro goza de mi trabajo y yo me descubro como alguien que es no solamente útil sino que es alguien del cual depende la vida del otro eso me dignifica, me honra me hace crecer me hace contactarme con, con eso que está más allá de mí y que es sagrado, que es la comunidad hay una autora que a, a mí me, me ha enseñado mucho en algunos temas no en todos en algunos también todavía tiene bastante de modernidad que se llama Laura Gutman y esta autora eh, tiene un libro que sacó hace muy poco que se llama Hacia una sociedad niño céntrica y dice algo que a mí me ha dejado pensando de manera muy profunda dice cuando los cuando los leones descansan descansan en círculos y al centro están los cachorros alrededor de los cachorros están las hembras y afuera en el círculo más alejado están los machos cualquier depredador que se acerque tendrá que luchar primero contra los machos después contra las hembras antes de poder hacer daño a los cachorros. El sentido del poner a los niños al centro es también una actitud que nosotros tendríamos que trabajar desde un punto de vista comunitario. Los niños como el centro desde donde vamos a construir ese futuro. Porque además hay que decir que los niños tienen una conexión muy profunda con la tierra, con la naturaleza, con los animales, con el otro. Un niño sin que tú le digas nada, cuando escucha a otro niño llorar, lo siente. O sea, se conecta con eso. Y cuando enseñamos a nuestros hijos a mantener esa conexión a vivir esa conexión esa conexión se, se mantiene en el tiempo y esa es una conexión también comunitaria pero qué pasa en la modernidad todo el tiempo les invitamos a desconectarse y un niño llega a un lugar y te dice mamá no quiero estar aquí, no me gusta. Y uno le dice, no, pues aguántate, vamos a estar aquí un rato, punto. Y uno no se conecta, ¿no? Con eso que sienten, con eso que perciben. Y de alguna manera ellos son, y deberían ser tratados así, como nuestros radares, los radares más sensibles, ante cosas, ante energías, ante sentimientos, que uno pues ya ni siquiera puede percibir. Tendríamos que hacerle más caso a los niños y conectarnos más con el, el modo de vida de ellos y desde ahí enseñarles esa responsabilidad y esa conexión con la comunidad. Pero bueno, en la modernidad justo lo que hacemos es todo lo contrario. Les decimos, este es un mundo de adultos y ustedes se tienen que adaptar. Hay una hay una anécdota muy bonita que también cuenta Carlos Lengenstor cuando está en las comunidades tocolabales y está trabajando cuestiones de educación y está en una escuelita y dice que se le acercan los, los estudiantes de la escuela y le dicen Carlos, danos un examen queremos dar un examen nunca hemos dado un examen y sabemos que en las escuelas de donde tú vienes hay exámenes ya, bueno vamos a hacer un examen todos apuntan Primera pregunta. Entonces les empieza a dar las preguntas del examen. Se termina de darles las preguntas. Digo, ya, pueden comenzar. O sea, al momento que yo les digo, pueden comenzar, automáticamente todos se levantan y empiezan a mover las sillas y a ponerse en círculo para resolver el examen entre todos. Y Carlos dice, no, no, no, a ver, ¿qué están ¿Qué están haciendo? ¿qué están haciendo todos, cada quien a su lugar? no, pues es que vamos a responder el examen sí, pero no, o sea en el mundo de la educación, de donde yo vengo cada uno va a responder en su hojita su examen ¿Y ¿por qué? o sea, ellos se sorprenden pero a ver, ¿tú quieres que resolvamos el examen lo mejor posible o quieres que lo resolvamos ahí más o menos? no, pues que sí lo resuelvan bien ah bueno, pues si quieres que lo resolvamos bien lo vamos a tener que hacer entre todos porque una cabeza no piensa igual que 20 cabezas y aquí entre todos, entre los 20 lo vamos a poder hacer muy bien Entonces, a mí me impresionó porque jamás se me hubiese ocurrido que iba a pasar eso, o sea la conciencia comunitaria se enfrenta a problemas reales de la vida y está acostumbrada a reflexionarlos en comunidad, a resolverlos en comunidad. Pero nosotros no, nosotros no nos interesa resolver bien los problemas, porque además ni siquiera son problemas reales los problemas que nos ponen en la escuela. Es como parte también de, de, de la limitación de la educación moderna, no se nos ponen problemas de la vida, se nos ponen puros problemas fantasiosos, ¿no? Y cuando uno va a estudiar física, siempre le ponen a uno el problema de cómo disparar un cañón que pueda llegar a tantos kilómetros y con qué fuerza lo tengo que disparar. Y yo qué sé y qué me importa, ¿no? Yo no quiero dispararle a nadie. Entonces, se nos enseña a partir de problemas que no son reales, problemas que no son de la vida, que ni siquiera me interesan, y además lo tengo que resolver yo solito. Y entonces, pues eso para él fue como una ruptura, ¿no? Diciendo, necesitamos transformar también nuestras escuelas. Porque en la modernidad pensaríamos, no, lo que pasa es que ahí, pues los flojos no van a hacer nada, ¿no? Y entonces se van a ocultar detrás de los que sí son muy duchos y finalmente lo va a terminar resolviendo el más listillo de la clase claro, eso pasaría con una escuela moderna con conciencia moderna pero en la comunidad no en la comunidad todos tienen que participar y esto es muy importante porque la comunidad no es la suma de individuos la comunidad es otra cosa. Hay una, hay una monja que me gusta mucho, se llama Teresa Forcades, es española, y una vez le escuché una interpretación sobre este pasaje de la Biblia de la Torre de Babel que a mí me fascinó por completo. Entonces ella dice, muchas veces yo leí este pasaje ¿no? de la torre de Babel y pues siempre me había quedado muy insatisfecha con la explicación ¿ustedes conocen esa historia? ¿de la torre de Babel? ¿no? bueno es una historia que está al principio de la Biblia cuando se habla de las primeras eh, poblaciones ¿no? de humanos entonces se dice que eh, había, pues, estaban ahí todos reunidos, y los seres humanos se juntaron y construyeron entre todos una torre, una torre que llegaba hasta el cielo. Entonces, Dios se enojó muchísimo por esta construcción con tanta pretensión. Y confundió las lenguas de los seres humanos. Y por eso es que tenemos distintas culturas y distintas lenguas. Porque si no, si no hacía eso, pues el ser humano se iba a empoderar a tal punto que iba a querer llegar hasta Dios. Entonces decía Teresa, a mí no me convence esa, esa explicación. O sea, porque, pues qué cosa más bonita que la gente se ponga de acuerdo, ¿no? que entre todos hagan una torre y quieran llegar hasta el cielo que quieran a lo mejor ver cara a cara a Dios a mí no me convence eso de que haya sido un atrevimiento algo así terrible, digno de ser castigado dice, ¿cuál fue el verdadero pecado? y entonces ella dice, el verdadero pecado fue el haber eliminado todas las diferencias. El verdadero pecado es el hacer un solo camino y no dar posibilidad a otra cosa. O sea, el verdadero pecado es la lógica del uno. Y entonces cuenta, cuando yo llegué, ¿no?, a esta comunidad donde vivo, llegué y la madre superiora me preguntó, "¿Y tú qué qué vas a hacer aquí? ¿Para qué viniste? ¿Por qué quieres ser parte de la comunidad?" Y entonces dice, "Yo le respondí, bueno, pues yo quiero ver a ver cómo ustedes se organizan." Y pues ahí me iré acoplando, ¿no?, a cómo ustedes son y y dice, la madre superiora me dijo, ¡qué decepción! O sea, con tantos estudios que tienes doctorado aquí, doctorado allá, yo pensé que me ibas a decir algo, sí, algo rico. Dijo, yo no quiero que tú vengas aquí a ser igualita que nosotros. Eso no es comunidad. Aquí, comunidad, lo que significa es que cada uno sea pieza única. Cada uno tiene que ser distinto, porque así fuimos creados. Entonces, ser comunidad no es aplanar todas las diferencias y que todos nos volvamos uno, individuos, igualitos, y que por eso todos lleguemos al mismo consenso y estemos de acuerdo. No. Comunidad significa que todos somos diferentes y que todos podemos, precisamente en esa diferencia, aportar cosas nuevas. Entonces, el reto de una comunidad es eso. No es que antes de hablar ya estemos todos de acuerdo, sino más bien que tengamos visiones distintas y que sepamos aprender, sepamos escucharnos, sepamos complementarnos, eso es comunidad. Entonces, lo que nos enseña la democracia de este mundo, la democracia de la modernidad, es que todos seamos igualitos. Y por eso cuando vamos y si nos preguntan en las urnas por quién queremos votar, solamente hay tal y cual opción. Ese es la eh, el aplanamiento de la realidad, el pensar que ser democrático construir la participación es optar por una u otra opción. Pero hacer comunidad es otra cosa. Hacer comunidad es tener la humildad de poder dialogar, de poder no estar de acuerdo y de tener que argumentar y de tener que crecer y de tener que construir el consenso y empezar en un lugar y cuando todos estemos de acuerdo... Aquello sobre lo cual vamos a estar de acuerdo ya no va a ser fruto de la cabeza de nadie, va a ser fruto de la cabeza de todos. Y será mucho más de lo que pudo pensar cada uno en su propio mundo, en su propia cabeza y en su propia experiencia. Pero bueno, eso es, una, es algo que hay que saber construir, que hay que saber hacer camino. ¿Sí se entiende? Entonces, he ahí el pecado de la Torre de Babel La Torre de Babel es esa modernidad Que nos unifica, pero justamente sin consenso Que aplana la realidad y que nos hace meternos en un cajón Y construir una sola torre en una sola dirección Y ahí, ahí sí que hay pecado Entonces, eh, si lo vamos pensando como en distintos niveles de la vida, vamos a entender, por ejemplo, lo que decía el compañero, la necesidad de luchar contra el monocultivo. El monocultivo es a la lógica del uno y hacia lo que tenemos que avanzar es a la complementariedad. ¿No? Y eso nuestros pueblos originarios lo tenían muy claro y por eso pues planto frijol y planto maíz y planto chile y unas cosas toman ingredientes de la tierra y otras dan a la tierra. Y ese es el ciclo de la vida. Pero si solamente hago con la lógica del uno, todo es tomar, tomar, tomar, tomar, tomar. y no dar. entonces el secreto está en el criterio y con esto digamos, creo que yo terminaría el criterio es y no podemos perderlo de vista la producción, la reproducción y el crecimiento de la vida para no decir desarrollo y el crecimiento de la vida y entonces si cultivo para la vida no voy a cultivar el monocultivo el monocultivo es cultivar para el dinero, para la ganancia y así, si tengo claro ese criterio y lo voy aplicando a los distintos ámbitos de la vida me voy a dar cuenta que lo que vamos a producir es otra cosa entonces el cómo, el cómo pasar a la acción. Y yo diría, tenemos que ir recuperando en la vida, en la vida cotidiana, ese cristiano.